Hola, hoy nos toca analizar la siguiente oración. Todo el país ha sido invadido por una plaga de langostas. Bueno, qué asco, ¿no? Se entiende la oración. Imaginaos que una plaga de langostas invade todo el país. Bien, pues una vez que está entendida la oración, el primer paso es subrayar el verbo principal. Ha sido invadido. Todo el país ha sido invadido, lo cual ya nos da dos pistas. La primera que es una oración simple porque solo tiene un verbo. Y en la segunda, ha sido invadido, el verbo ser más el participio del verbo invadir, que es una oración pasiva, ¿no? Por lo tanto, primer paso, encuentra el sujeto. ¿Será un sujeto normal? No, va a ser un sujeto paciente, es decir, el sujeto no va a hacer la acción del verbo, sino que va a recaer sobre él. ¿Qué es lo que ha sido invadido por una plaga de langostas? ¿Sobre qué recae la acción del verbo? Que en este caso es invadir, sobre todo el país. Por lo tanto, el sintagma nominal sujeto-paciente es todo el país. ¿Por qué sintagma nominal? Porque país es el sustantivo núcleo, todo es un determinante indefinido, y él es el determinante artículo. Este sustantivo va con dos determinantes, uno indefinido, que es todo, todo el país en, la, en su totalidad, en su globalidad, y él es un determinante artículo. Os fijáis, ¿verdad?, que, no tiene, que, que el sujeto en este caso no realiza la acción del verbo, sino que como hemos dicho, es un verbo que está en voz pasiva, así que el sujeto es un sujeto paciente. Bien, una vez que ya sabemos cuál es el sujeto. Vamos a analizar el predicado, que es todo lo demás. Ha sido invadido por una plaga de langostas es un sintagma verbal predicado verbal. ¿Predicado verbal por qué? Porque invadido no es verbo ser, estar o parecer. Por lo tanto, no es un predicado nominal, es un predicado verbal. ¿Y sintagma verbal por qué? Porque el núcleo es un verbo. En este caso, ha sido invadido. El núcleo del predicado es un verbo que está en voz pasiva. Cuando nos encontramos con una oración en voz pasiva, por un lado siempre veremos, o casi siempre, un sujeto paciente. Y por otro lado, ¿cuál es el complemento casi casi imprescindible de las oraciones pasivas? El complemento agente, ¿verdad? Y lo identificamos muy fácilmente porque siempre va precedido por la preposición por. Por lo tanto, el complemento agente es por una plaga de langostas, sintagma preposicional. Complemento agente por una plaga de langostas. ¿Por qué sintagma preposicional? Porque la primera palabra de este sintagma es por, que es una preposición. Después una es un determinante indefinido. Plaga es un sustantivo. Y de langostas nos está diciendo de qué tipo es la plaga, de qué animales en concreto es la plaga, ¿verdad? Por lo tanto, si de langostas nos dice cómo es plaga, es un adyacente, pero un adjetivo no es. Una plaga asquerosa, pues asquerosa sí sería adjetivo, pero ¿de langostas qué es? Complemento del nombre, efectivamente. Sintagma preposicional adyacente complemento del nombre. ¿Sintagma preposicional por qué? Porque de es una preposición y langostas es el sustantivo. De más sustantivo siempre complemento del nombre, si está diciendo cómo es un nombre, un sustantivo. Analizada queda, por lo tanto, la oración. Todo el país ha sido invadido por una plaga de langostas. Es la primera oración en voz pasiva que nos hemos encontrado este curso, así que espero que le hayáis hecho bien. Gracias.